Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo El giorno de hoy, un oh, nuevo entrenamiento. Voy a fare un circuito kit con la fitball Alta intensidad, 30 segundos de, de laboro Con 10 segundos de recupero En este ejercicio se sentirá mucho el equilibrio La resistencia, la concentración Yo voglio que tú eh, me deis el máximo Mira comando, esto lo voy a repetir 3 voltas, tú a casa lo fallan que cuatro. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movilidad, de movilidad con la pala. así entramos, entramos con nuestros ejercicios. El yordo de hoy está haciendo un, un poco de vento. ¿eh? La jornada está vela, pero para un vento de la Madonna. Ok, vamos a iniciar con la, con la football. Vamos a, vamos a hacer un poquito de de movimiento a nuestro cuerpo enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física ok, prendo la pala vamos a hacer este giro un lado, vamos a hacer 10 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 ahora voy a cambiar 1, 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora prendo la pala, faccio esto así. 1, 2, 3. Cambio, cambio. 1, 2, 3. Ok, ahora prendo la pala, prendo la pala, la mano. Vamos a descender lentamente, lentamente. Vamos a hacer esto. 2, vamos a hacer 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, vamos a hacer un poquito de, de corseta en el posto. Vamos a hacer esto, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ok, ok, ok. Continua en el puesto, continua. Continua. Vamos a llevar. Vamos a hacer esto. Ta, ta. Ok. ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a hacer 20, 20, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok, ok, ok continuo, continuo, continuo continuo, continuo pala dietro, dietro, dietro la pala avanti yendo, yendo salgo dietro avanti, avanti nuevamente Adesso. vamos a hacer otro, otro movimiento de la de la gamba, la gamba, la gamba que vamos a hacer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 9, 10 ok, ok perfecto, ya habíamos faltado un poquito de, de movimiento un poquito, arribaste un poquito la, las sudoraciones ahora voy a hacer nuestro circuito y será, será un ejercicio donde tú perdas un poquito el equilibrio pero vamos a hacerlo lentamente, lo importante es que lo hagas lentamente, si tú te bailes la prima, no importa, tanto si la segunda y la terza ok voy a programar mi, mi timer para hacer nuestro circuito circuito G con la feedback resistencia, fuerza, equilibrio, tonificaciones ok, ok, cerquemos nuestro, nuestro timer, nuestro timer ya lo otro vato aproximadamente, esto dura 14 minutos si tú ancora no te has inscrito a este canal Escríbete a eso, damos tu sosteño, ayúdame a salir, a mejorar, lásame tu comentario. Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. Me, si estoy un poquito bien los escarpes, porque no volio, no volio perder perder tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo. Ok, prepárate. Prepárate con la feedback. Me piace con este ejercicio, me piace. El equilibrio, el equilibrio importante. Ok, prepárate. 3, 1, 4, 3, Two, one. Nuestro primo ejercicio. Nuestro primo ejercicio. Venga, va, va, va, llega Uno, Vado avanti. Nuevamente. nuevamente. va, va, va, Okay. va, va, va, va, va, adelante. va, va, va, adelante. 3 va, va, 3 va, Va adelante. Ok, ok. vamos a cambiar. Vamos a parar el abdomen, a abdomen, a abdomen. a abdomen, a abdomen, abdomen. Lo prendo. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Se siente, ¿no? Se siente. Vamos a hacer escote, escote. Tiedi, a la misura de la espalda. apacho de <tose> Ok, así va. Que el ginocchio. No supera la punta del pie. Esquina directa. Si riesco, puedo hacer escote profundo. Vamos a fare trichipiti. tricipiti, tricipiti, con el equilibrio. Ah, ah. Ay, el equilibrio, oiga el vento, el vento, el vento. vamos a hacer abdominales role plan, plan, plan, plan plan plan avante en dietro avante en dietro avante en dietro avante en dietro avante en dietro avante avante, avance uh, Santa Madonna Santa Madonna próximo próximo próximo avante, tra tra tra tra tra Tra, tra, tra, tra, concha, entrete, concha, entrete, tra, cambio, cambio, cambio, cambio. cambio. Ah, lentamente. El equilibrio. Se siente. Ah, como una cleta. Topo iniciamos de capo. Ok. Iniciamos de capo, piegamente, piegamenti ah, Andiamo ¡Adome! ¡Adome! Nuevamente. <laughs> no importa, no importa. Escot, uh. escot. Importante que el ginocchio no supere la punta del pie. Andiamo! Uh. Ah, ah, qualcunino! Precipiti, precipiti! Forza, forza! el vento, che el vento, ya el vento, no me enfermo más, abdomen, abdomen. Último, último, último para último round. Concéntrate. Uh. Por último, piegamenti. Piegamenti. Vamos lá, vamos lá. Dame. No modifica. Ah. ah. ah. No Importante que el ginocchio no supera la punta del pie, esquina dirita, vamos a ver escote profundo, uh. ah, ce la fai, ce la fai, ce la fai, ce la fai, oh, okay, vamos con tres chipiti. tres chipiti. tres Forza Forza Manca no tuve! Manca no tuve! El rol, el rol, el rol! Dai, dai, dai, dai, dai. Último ejercicio. Último. Último. Ah, concéntrate. Puesto intervalo trainer. Ay. Alta intensidad. Ay. ay, ay, ay. Madre de Dios. Pensaba que no. No finimos puesto. Ay. ay, ay, ay. Tu cuerpo. Tu cuerpo se ha renato, Si lo hay facto Complimente. Complimente. Ay, ay, ay vas a ver grandes resultados, hazlo al menos dos vueltas a semana, al menos por tres meses, de varía, ejercicio aeróbico, ejercicio con peces y vas a estar siempre a tono. Gracias miles a tutti por guardar este canal. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete ahora, porque okay, vamos a hacer un poquito de, de, de stretch. un vento de la madonna giro, giro, giro círculo cambio, cambio ok, perfecto piego, una, piego un un pie y echando lentamente cambio, cambio, cambio ok, hemos cueste hemos cueste avante, avante Llego y seguido que dietro. Vado avante con las dos manes. Cambio. Ok. Avante. Cambio. Cambio dietro. Hay que portar el talón al glúteo. Son un poco contrato yo. Cambio, cambio, cambio. Ok, por la bracha. Espalda en dietro. Avante. Su, en yu en crocho. A tutti, a todos. Muchas gracias, Miles gracias. De corazón, de cuore, Pablo.